¿Qué pasa, causa? ¿Qué pasa, chan ¿Qué pasa, gente radita del canal? Y si sí, llegamos a más de 100 suscriptores. Cosa que no logré en mi anterior canal ahora que lo pienso. Y bueno, este canal actualmente está bañado. Y bueno, es piola saber que llegamos a los 100 suscriptores. Y ahora en este especial de 100 suscriptores, y si sí, ignoran a mis gallinas porque si sí, Ya me... siempre me pasa esto, que yo estoy grabando y siempre una malita voy a hacer... Aparece, o sea, si no es la gallina es ese enazgo que viene a intervenir aquí a un vecino el borracho Si no es la, ese enazgo es, es el men que vende frutas Si no es el men que vende frutas es, pues, no sé, cualquier cosa Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, en este video que es como una especie de especial de 100 suscriptores que Voy a hacer algunos anuncios sobre el futuro del canal Y también de paso contar algunas cosas sobre mí los que forman parte de este canal Empecemos You think you know me Voy a presentar a los integrantes que forman parte de este canal Así que empecemos por Minakama, el weón del Wattpad John Cry, el cual, bueno, ahí está su presentación Hola, mi nombre es John soy amigo de Yuki desde hace bastante tiempo y mi voz ya ha aparecido dentro del canal en un par de veces. Bueno, con lo que yo hago me gusta escribir historias en Wattpad, pero, atención a esto, pero, yo no escribo fanfics, no me gusta. Bueno, haré uno, pero no es porque me guste. Pero ya hablando en serio, escribo historias propias mías, como historias de fantasía o de ciencia ficción. Ya estoy escribiendo una ahorita que se llama Picón Ascot. Que según mis compañeros me han dicho Les está gustando bastante Y si pudieran Me gustaría que ustedes también la leyeran En cuanto a gustos personales Me gusta bastante el anime y los videojuegos Y también el apartado musical que estos llevan Por ejemplo Silent Hills, Kingdom Hearts, Devil May Cry Entre otros Ah, también la saga de Persona 5 En cuanto a anime me gusta Ojo al dato La saga Fate Pero no todas las sagas de Fate Si sí, es algo un poco difícil de entender, hay algunos que son mejores y otras que son peores, pero eso planeo decirlo yo en mi propio canal de YouTube, tanto también como Jojo, Gintama, entre otros, ojo ahí, Gintama, esto yo, nada, ella se la cree, bueno, conmigo será hasta por otro próximo video, ahora te toca a ti, Gracias man, y ahora también voy a presentar a mis amigas las cuales me ayudaron mucho en los últimos videos, bueno, en el último video que estuve haciendo, obviamente hablé de mis amigos las waifus de Waifus Lima. Hola, soy tu amiga waifu, lo que quieran, pero mi nombre es Prinky Azul Me gusta ver series este en especial, sin skin, estoy en ese grupo Aparte tengo afición por el diseño, programación, yo estoy aquí, por puro hobby y perder mi tiempo Algo sobre mí: me gustan los gatos, asibios, peces y tengo un gallo de mascota El anime que yo sigo es Nanachi Nana, Esplip es y Antheora ¿Por qué estoy en el canal de Yuki? puedes es mi amigo camarada que se o sea, llama Bueno, es todo ratito si quieres saber sobre mi pues como Zuma en Facebook Hola, soy Suki, pero me pueden decir su sí. Eres uno de los miembros de Wifi Lima Pero actualmente este proyecto se encuentra en pausa Porque estamos muy ocupadas trabajando nuestros trabajos reales Mi edad es un misterio, pero puedo decir que soy legal me gustan mucho los videojuegos, pero soy más de PC que de consolas porque no tengo para comprarme más. Aún, actualmente veo algunas series o películas ya sea por Netflix o otra plataforma. A mí por ahora solo veo si me llaman la atención o si me recomiendan. Tengo la habilidad de adaptarme rápido al entorno y atender fácilmente. Además, tengo muchos pasatiempos o como le digo yo, por más de desestresarme. Por eso se tejer, coser, bordado, repostería, muñequitos de porcelana, hacer peluches, dibujar, entre otras cosas. Puedo decir que soy buena con las manos. Y obvio ya todos deben conocer al creador, el que le da voz al canal, al que se encarga de editar las miniaturas de los videos y pues eso, o sea, a mí, a Yuki. Así que voy a dar algunas curiosidades sobre mí. Bueno, empecemos. Vivo en un lugar lejano, el cual parece un pueblo, el cual me gusta llamarlo pueblo paleta. Y está casi cerca al mar, por decirlo así. Soy muy malo en los videojuegos Recuerdan que en mi primer video de este canal yo dije que tenía 17 años Pues ya pasó más de un tiempo y ya tengo 18 y ya soy legal de por sí Aunque bueno, las personas que me han visto en persona obviamente dicen que parezco de 14 Aparte de ver anime pues tengo otros gustos como el ver series Tokusatsu El cual es un tema muy bonito que quisiera tocar algún día en mi canal Y aparte de eso también soy fanático de wrestling Bueno de las luchitas pues Oh, pues esas luchitas son falsas. Ah, sí, ok. Ahora se viene lo que serían los anuncios del canal. Y claro, antes de eso, también otro dato: eh, suelo demorarme mucho en hacer videos, ya que, como dije, aparte de grabar videos, obviamente esto es para mí como un hobby, es solo un pasatiempo. Por lo cual no me dedico mucho tiempo a esto y porque obviamente no soy un maldito taco sin vida o un pendejo progre el cual se dedica a funar como si no tuviese nada más que hacer en su estúpida vida. Y obviamente tengo cosas que hacer como estudiar y también trabajar y pues esto simplemente lo hago cada vez que tengo un tiempo libre así que me tienen que disculpar si es que de modo en subir nuevo video de vez en cuando ya sea que me demore una semana o un mes. Bueno, antes de dar las noticias, obviamente, quería decirles que pueden dejar sus preguntas. Pregúntame cualquier estupidez en, aquí en la caja de comentarios porque pienso hacer un video de eso. De preguntas y respuestas como una segunda parte del especial de 100 suscriptores. Pueden hacer las preguntas tanto a mí como a las chicas y como al main de Wattpad. Así que dejen sus preguntas y también si quieren un saludo en un próximo video también dejen su comentario. Normal yo los voy a saludar con mi voz así. Comenten, comenten chicos. Vamos con los anuncios del canal. El canal está dividido por secciones. O sea, voy a crear secciones para el canal y algunos videos como el qué demonios es donde voy a analizar cualquier cosa, ya sea personajes o bueno, alguna cosa que se me ocurra. Y uno de los que me va a encantar hacer es recuerdas A o recuerda A, donde voy a tocar temas que a muchos les va a tocar en la nostalgia. Y bueno, ¿qué más puedo decir chicos? Eh? Tengo que agradecerle en serio por los 100 suscriptores, espero algún día poder crecer más, Obviamente creo que ahorita tengo como unos 110, 111, poco a poco hay que subir este año hasta los 200 o al menos 300 suscriptores, así que ayúdenme chicos, sigan apoyando a este canal, que aquí las chicas y yo, y también el vato de WhatsApp se los vamos a agradecer. Y bueno, claro, obviamente este canal con bajo presupuesto, obviamente tiene un micrófono, todo el cual no sé si nada bien, pero... Más que eso es lo que tenemos y estamos trabajando con ello. Así que ojalá que muy pronto esta cuenta se acabe para así poder salir y grabar en eventos y cosas así. Y claro, hacer más estupideces. Y sin nada más que decirles, denle like, suscríbanse sigan apoyando el canal que es lo que me gustaría. Quisiera que crezca este canal al menos para tener una base de fans y poder saludarlos. Obviamente también comenten para si quieren este, un saludo para un próximo video. Sin nada más que decirles... Cuídense mucho, no se me mueran, sayonada, bye.